Tenemos que en el día de ayer miembros de antinarcóticos se trasladaron al municipio de Castillo En un punto de venta y distribución de droga propiedad de un tal el Pulpo Donde allí resultaron detenidos los nombrados Franklin Manuel Méndez de 37 años de edad Quien reside en el municipio de Pimentel También resultó detenido Ramón Antonio Espinal de 43 años de edad Este reside en el municipio de Castillo y Rafael Peña de 46 años de edad residente en el municipio de Pimentel, por el hecho de ocupársele al primero una mochila conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 235.4 gramos. También se le ocupó en el interior de la mochila 118 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 123.2 gramos. En el interior de la mochila había una radio de comunicación boqui-toki, así como también varios celulares. Al segundo de estos se le ocupó una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 2.2 gramos. Y al tercero se le ocupó dos porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 5.5 gramos, aún no determinado por el INASI.